Hola, ¡Hola familia! ¡Un, estrella ¡Vámonos! Bueno, pues yo soy Pepi, Pepi, y, esta Pepi. Es, y esta niña es María. María. Y hoy nos falta Pedro, que es el que, eh, al que hoy le vamos a gastar una pequeña broma. Bueno, una pequeña broma, más que, más que broma, es molesto. Porque le vamos a hacer 24 horas, horas María Muy molestando bien. a Pedro. Y vamos a. Oh, mira, allí no hay alguien. ¿Es verdad? Mira, Hay un niño rubio. Es verdad. Y mira, y allí hay uno moreno. Es verdad. ¿Sí? Y una oh, niña. Sí, también, mírala. Mira, con el pelo así rubio como tú. ¿Sí? Pues tiene que suscribirse, porque necesitamos mucho apoyo. ¿Vale? Bueno, si os gusta el vídeo, ¿eh? Yo sé que si no os gusta, no vaya a suscribir. Así que espero que os guste, que le podáis dar un like y activar la campanita. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar el vídeo. 24 horas. ¡Ah! Oh, una cosa. Hoy es domingo y son las 8 de la mañana. Y vamos a, vamos a empezar despertando a Pedro de una manera muy sonora. Muy sonora, muy sonora. ¿Vale? Venga, empezamos Gracias el vídeo. Bueno, chicos, vamos a entrar a despertar a Pedro... Con una manera... De una manera loca, loca. Venga. Se, se va a fallar con nosotros. ¿eh? Chicos. María, que son las 8 de la mañana. Me no da igual. ¿Qué haces? ¡Mamá! Me estoy pensando. Me estoy pensando enfadar, ¿eh? ¡Qué <t> pesada, <Jobs> oh, tío! ¡Hostia! ¡Una mosca, tío! ¡Uf! <t�wingimming> oh, ¡No veo no. voy no, a ninguna! Así. ¡Tío! La mosca! ¡Qué pesada, tío! ¡Me están rodando por la... ¡Va bien, bueno! ¡Esto no es una mosca! Esto es una mosca, María, yo ¿no te puedo ir escondiendo, ¿eh? Te puedo ir escondiendo. Me tiene cansado, tío. Uf, me tiene negro. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿Qué quieres? Eh, ya, ves. Eh, no me veas que estoy en la bocata. Dame un poco. Dame un poco. Más? No, que es mi bocata. ¡Para ya. Es mío. Que no toque mi bocata. ¿Qué es para allá, tío? Dame. Que no me coja, amigo. Tío. Gracias. ¿Qué pensaba, tío? ¿Qué es para allá? Gracias. ¡Para María! A ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola Pedro, déjame Venga, sí Deja aquí el cuchillo Venga, Voy a pintar un poquillo Esta no pinta Voy a coger Otras Madre mía María Cómo se despierte tu hermano Vamos a tener que salir corriendo Oh, ¿Eso? Ah. La Virgen. Va a romper el cristal amarillo. Mía, cómo le va a poner la cara Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Porque María ha sido bastante mala eh, Madre mía, María, qué pesada Con, lo, con la tapadera Que no me sale Con la tapadera con Luego haciéndole coquilla a la oreja Luego no lo dejaba comer Madre mía, y el agua Madre mía, cuando termine de ducharse Se le ha quedado la cara lunares azules Mira. Madre mía, cuando termine de, de ducharse Más vale que se esconda Bueno chicos, si os ha gustado Dale un buen like, suscribiros y ese rubillo que hay por ahí, le damos 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Muy bien. Venga, hasta el siguiente vídeo.